Soy Walter Abt, soy compositor, guitarrista y de Alemania, de Múnich, y tenía la ocasión en el año pasado de seguir una invitación uh, por tocar con la Orquesta Nacional de Nicaragua, fue una gira genial en cual podría, uh, pude uh, presentar mi música de un concierto del Benaco y pues uh, viendo uh, los, las ciudades que no conocía, Granada, León, Managua, Masaya, todo uh, me di cuenta que hay uh, un nivel cultural muy alto, en particular en la música igual con uh, la literatura entonces uh, eh, tenía mucha, mucho respeto eh, uh, sobre la, la obra uh, liter de literatura de Rubén Darío. Eh, eso me ha inspirado a hacer cuatro composiciones sobre cuatro poemas suyas que vamos a presentar ahora en estos días en, um, en uh, di diferentes uh, ciudades como en León, en Ciudad de Río y también en Granada. <risa> Tenía la idea ya después de mi vuelta en Alemania de pensar en una musicalización sobre los poemas del gran Rubén, entonces, bueno, tenía que seleccionar el criterio fue siempre el contenido de amor, de naturaleza, mar, viento, entonces he elegido cuatro poemas que entre ellos son uh, La Gitanía, Mía, pues el Lit, y pues amo a más. ¿Por qué esa poema? Porque son uh, genial, que son poemas que me emocionan personalmente y y pues, porque se agrada perfectamente con mis ideas de música. Fue genial uh, componerlo, con um, todos los instrumentos a disposición de la orquesta y además uh, de guitarra. Y mis raíces uh, musicales son menos Alemania, que son más uh, España, en particular Andalucía. Eh, estudié uh, flamenco con los gitanos que me ha inspirado mucho. En ese uh, sentido, elegí algunos motivos del gran compositor español Manuel de Falla, con el cual estoy jugando en esas composiciones. Entonces, es una buena coherencia con uh, los poemas de Rubén Darío. De nosotros también estamos haciendo una sinergia con en la escuela de ballet el león vamos a presentar cuatro valses de compositores nicaragüenses eh, dos de alejandro vega Mato y dos de josé de la cruz mena josé de josé la cruz mena que es leonés vamos a hacer ruina y de ella margarita y para un cierre apoteósico y en que las tres la orquesta, el Escuela de ballet y el maestro Walter Rapp, vamos a hacer la Mora Limpia que ya traspasa regionalismo, ya es como un segundo vino nacional, entonces vamos a hacer con la Mora Limpia. Es un arreglo que hizo el maestro Julio Vázquez de la guitarra y que yo lo orquesté y que el maestro nos va a hacer el gran favor de, o el gran honor pues, de interpretarlo con nosotros. elegido um, a jiménez como cantante que ella es de bravura no solamente por uh, sus calidades de cantante lírica es también uh, interpreta canciones uh, populares entonces tiene es muy versátil en su voz eh, eso me encanta porque en esa música mía la voz lírica no es tan uh, adecuada, entonces estoy muy feliz de esa selección con ella y, y eso es, es una coherencia perfecta de voz que interpreta la poema. está diseñada de tal suerte de que tiene acompañamiento de orquesta, la guitarra como solista, pero también tiene la cantante. Esta cantante es la, la mezzo soprano Yasmina Jiménez, ella realizó estudios en la Escuela Nacional de Música, actualmente está dando clases de, de iniciación musical a los niños y también de canto. Lo genial es que las poemas de Rubén Darío exprimen muchas de la cultura del de pueblo entonces eso es un reflejo a uh, los que viven, eh, eso pueden ahora gozar en música, en particular uh, todo el nivel que es uh, superior, de la orquesta nacional, eso es toda una obra gracias al maestro Hugo Sandino que ha formado en poco tiempo uh, una orquesta uh, muy seleccionado y en, en, en pocos días uh, logró uh, poner ya en marcha nuestra música que es bastante complejo. Uh -huh. Entonces, gracias de su colaboración que yo busqué también ya en mi vuelta, que fue una condición sine qua non de colaborar con el maestro sandino y bueno una idea por el futuro podría ser que se podría grabar yo tengo un sello discográfico entonces se podría grabar uh, valses nicas eh, esa música que tenemos ahora uh, puesto en marcha con los poemas cabe señalar que la orquesta tiene músicos formados en la escuela nacional de música y que también han realizado estudios de nivel superior en países como Cuba y, y, y países del este de Europa. Eso pues como que es un plus para el, el, el nivel técnico de la orquesta y que está capacitada pues para, para afrontar de manera exitosa este tipo de, de retos musicales.